Cool Straight Me Shampoo. Shampoo que elimina el frizz natural de cabellos lacios y rizados, facilitando su peinado. Aplica sobre cabello húmedo, dando un ligero masaje de raíz a punta. Para mejores resultados, se recomienda su uso en compañía de nuestra crema laciante Cool Straight Me Cream Gel. Cabello suave y desenredado, listo para peinarse.